Buena, cabros. Aquí tenemos los dos nuevos productos de Mito Leyendas. Con el concurso. Con el concurso. Así que este viene después porque con este se gana el concurso. concurso. concurso. Ah, se cayó el Así fin. que vamos a ver primero. ¿Estás grabando? Sí, ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Yo no veo que estoy grabando. Ahí está. Aguanta 25 segundos ya. Así que vamos a primero a ver esto que es la colección legendaria del mundo gótico. ¿Qué tiene esta cuestión? Tiene 10 cartas del mundo gótico rayetadas: protectores, portamazo, cese de superación y el playmat de El Caín. Que no tiene nada que ver con el caín de la Biblia, esto razón. ¿Cómo que no? ¿No te acordás ese pasaje en la Biblia que decía: Y Caín sacó su caballo, Por <risa> Maduro y mató a Abel, weón? <risa> bueno. qué buena Biblia. ¿Qué Por si acaso, para recordar, aquí tenemos los tres sorgitos para ganador del concurso. Tres de lobito? Porque Raúl dijo que estaban cargados. Estaban cargados, así que. Ahora no me he quedado tiempo, no me he no quedado tanto. No, bueno. Sacó de pura chile y los de, de, de lobito, weón. <risa> pero bueno, nadie lo sabe Listo Lo saqué del fondo Lo sacó del fondo, está la alta real Y... ¿Qué tenemos? Ya, listo, empezamos ¿Qué? con el... Caja, portamazo cajito porta Tiene ahí, de gótico ¿Tienes a sí. No lo tengo porque está acá saliendo Ahí está el portamazo, verlo al toque Porque... vamos a echar okay. las cartas dentro Martín, no tengo más de eso, gracias No lo manchís con tu salida con su esta mejor. No. Ahí está, mi leyenda, top deck. Ahí, ah, un poquito, a a la caja, pero no importa. Ahí, ahí está, todo adentro para separar el, el, el side deck. Listo. Después tenemos. Sobres. Oh, están no arriba. Los seis sobres de Gaótico, los protectores de la falsa cautiva y el Playmat de Karina. Espera eso después, Pugan. Ah, el culiao. ¿Qué pasa, se voy a pico, pico. Ahí está, no van a ver. Después hacemos un o close up no, no, no, Un close up no cosa. No, de sale sale. fuera. ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? bien muerte cae No, Caín. Caín, no ¿Ah, Caín, eh? que, que, que, que bien la Biblia ¿no? No, sé. no sé? nosotros leímos la Biblia versión, versión. se perdieron la mejor parte de la Biblia, pero... ¿no? Cuando... Y la Biblia se ¡Muere Caín! ¡Muere! ¡Muere! Ca ¡Muere! ¡Muere! Wey, ¡Muere ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere ¡Muere! ¡Muere Como tres veces, <risa> como, como tres veces ¡Muere! ¡Muere Ya, aquí tenemos las cartas, ahí, para... A ver... <risa> ¿Y los, los sobre sobre sobre protector. Protector. Los sí, Arlequin, ataque suicida, la <ríe> falsa cautiva, el fetiche, el Martín, el Cain, <ríe> el Nochen, el Noferatu, es como el cool Greymon, el exactamente, el Rapagan, el y el Rubik, y el Titanicantropo. 10-12, ¿sí? hermano 10-12. A guardar el tiro, el Protector. Protectores Ya no un poquito grande, pero están bien. Yo los tomo, los tomo para. Ah okay, que con los perfect perfecto, Perfect La como que cuesta estar ¿no? Hay que ser más Cuesta adelante, si no, eso no es. A veces cuesta. A veces cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta adelante. Pico, pico, es bonito la culpa. Ya de. se ah, de que, <Dial1> ver, ti, Vela que está en infroductor, guay. Vela de están tenés la caja. No, no sé si yo confío. No, no. Lo mismo lo que hiciste con el control guarante. ¿Estás solo asistido? Sí, ya. Esto esta, esta parte la voy a cortar del video porque. ¿Por qué? ¿No se puedo decir tula? No, No, por eso no, voy a decir tula, pero. Voy ser tura, tura, tura, tura, tura, tura, tura, tura. Pero esta va, a ver, poniendo cartas en los suelo, bueno. okay. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué oh, diversión! Amazing, amazing. Amazing. ¡Era mejor tasa del video! Cuando le ponen ¡Oh, mi ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi ¡Oh, my god. ¡Oh, ¡Oh, mi ¡Oh, mira, okay. ¡Oh, ¡Oh, por favor, quítale el agua. Ya, ¿Vale, <risa> ya, vamos rápidamente. Un sobre. ¿Un sobre? Yeah. ¿Si me sale mía. No. No. El Soukumat. El Ambrosio. Ese weón. Más, rápido, el, más, rápido. más rápido. el Yamaya Shishan, fácil, fácil, el, fácil, fácil, el Muroni. Fácil. Roce de hielo. Romilia. Y un, oh, un oro. Y el resto de las cartas. Como el Martín. Presidente sobre.. Este bro sale agarrado. Ya vamos a quedar al tiro nomás. No salió nada bueno. Sound bean. Ahí está, Sounny Bean. Y. Un oro Abre. Calma, calma, calma. ¿Qué? Calmado, pues, este Viste, sí, bueno, está hinchado el día, está Estás hincha weá. Que la, la bebida tenía mucha azúcar. Este guan el martín está todo letárgico ahí, está biencha hincha wea, wea. <risa> ya eso ahí... ese, va a salir algo bueno ¿Vean? De ahí aquí Ya, vamos a ver Soria sí, Gigapechi, Danza ese, Certijo, ese el Tosca, es, Malaquín, este es Noctur Labio Y mira, otro lado de para Héctor. Si ahora leímos hoy día y... ¡Uuuu! Martín, llamo ¡Uuuu! Uh! Uh! Al Ain Cuando jueguen el telemán, <risas> estirarlo, buscan el arco este 4 En el mazo castigo oponente o cementerio oponente Y juegan sin pagar su costo Así uh! la tiene full ¿Hm? eso tenés que tener eh, un mazo como que por lo que juegues con todo porque te perdís todos los efectos de si tienes todo sí bueno no pues ahora con la opción de oscuridad Mira, yo creo que en este es algo bueno entonces vamos a jugarle para el final al final? ya vos no, a ver no, ahí es déjenme es el... este, este es bueno se nota diferente eh <risa> hay una aura diferente tiene la hueá oye quién se roba mi challa, Juan? ¿Qué? <risa> Uy, <risa> todas las chayas, ¿no? ¿A dónde, Juan? ¿Su chaya es suya? ¿La chaya es mía, Juan? Oh, yo te dono mi chaya. Gracias. Ahora tengo la chaya. de La araña. La catedral. ¡Ah, esa me sirve! Por pues si quería la catedral de Héctor y... Es ...el salario, Uy. Juan. Ponte Rojo, Círculo de Luz, Serafín y la. ¿Cuál va a abrir? ¿El que creo que tiene o que el que... No, cree? ¿A quién le creí pa? A Héctor. Así a el Héctor. Este tiene la cosa buena. Sí, Entonces este es lo primero. Ah, ah, ahí viene, viene, ahí viene, ahí eh, viene. Viene de todo aquí. Po. Viene un chirufe, la <ríe> La buena. Ya. Jan. Teco, de aquí. Vampiro de la seda. <ríe> de y Mariotz, aquí, Otra calavera. Grace O'Malley. <ríe> uh. Lanex Fled. Y Anavik. Un Oni. Oscuridad frustrada. Una vez por tú te das con la sonora, son de raza Oni y la sombra. Puedes jugar a tener menos de coste 1 o más en el cementerio. Pagando su coste. Luego este rosa Sanismán. Y... Oh. Martín. Vale, que Vamos, vamos a Vamos Puedo cargarla con toda mi energía por porque... si. Martín me está tirando barullo por Martín, ah, no? corta la guaya con su madre, güey hacer cosas que no existen, sí, por favor Ya, ahora vamos a ver el Sol Elector que viene cargado yeah. a ver. Mortus lingua. Pavés Chiu Bolilla y... No, no, no viene puta. cargado No, no Puede salir del terreno todavía ¿Eh? Seguirá el terreno Sanfiero la Seda Y... Almagats te da esa arriba entonces esquina martín solo queda el castaño y ah bien, la, calavera, la calavera de gitana ahí sí. ¿Eh? como les dije ayer cuando estaban no martín me me marulló como les dije ayer bueno, que igual que las cuestiones eran puras mierdas se una yo pura... Manquete, algo... una mega real yo, y ahora viene el otro ahora viene el otro pero vamos a cortar el video sí así que vamos a cortar el video así que esto fue Hoy. eso, eso es todo amigos eso es todo eso es todo amigos Digan chau chao, Chau chau. Ah no le hiciste un closet al Playman. No te lo agregué después. Después lo de Chao. Yo... Chau. chau. Pero pico, pico, pero bueno, pico, pico, sí, pico, voy a grabar la que nos va a jugar cabro. Uy, weón. Se ah, va a demorar como tres minutos más, weón. No, me sale, me sale un ya. Gusto, weón.